Para seguir abordando este tema, tenemos entrevistas en la primera edición de Noticias. Quiero saludar a doña Teresa Morales, ex ministra de Estado, que está con nosotros. Doña Teresa, un gusto saludarla, Milton Guzmán desde Estudios. Milton, encantada de hablar con ustedes, con el canal Aviala y con el noticiero. Encantada de eh, comunicarme con, todos los, eh, con todo el público de este canal. Doña Teresa, de inmediato, usted ha estado en, eh, en todo lo que ha ocurrido el año 2019, incluso en eh, la Universidad Católica Boliviana. En las últimas horas se ha dado a conocer la posibilidad de realizar una ampliación a la investigación por el caso Golpe de Estado 1, contra el señor Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Luis Fernando Camacho, entre otros que participaron en ese entonces, en todo lo que ocurrió en nuestro país. ¿Usted considera que esto corresponde, corresponde ampliar la investigación? Efectivamente, considero que ahora más que nunca corresponde la ampliación en el caso Golpe 1 a, estas, a estos personajes, debido a que eh, ya ha quedado claro por la sentencia del golpe 2 que hubo una interrupción del orden constitucional y la autora material fue la señora Yanine Áñez y los eh, comandantes de las Fuerzas Armadas y, eh, y de la Policía. Los tres quedaron sentenciados con 10 años de, de cárcel debido a que los tres fueron autores materiales de la interrupción del orden constitucional. Eh, dado que esto está demostrado, entonces ahora queda procesar a los autores intelectuales, los autores materiales ya están con sentencia. Entonces, los autores intelectuales que planificaron esto y que la convocaron a la señora Áñez y le facilitaron eh, el hacer realidad, eh, materializar el golpe de Estado, fueron quienes... Eh, son los autores intelectuales los que prepararon esto los que la convocaron a la señora Áñez estando ella en el bene los que la propus le propusieron que sea presidenta sin ser ellos parlamentarios y los que idearon el procedimiento para que ella se autoproclame esos han estado el día 10 reunidos en la Universidad Católica sin que haya ningún parlamentario sin que haya nadie del más ellos decidieron que ella iba a ser presidenta y la convocaron, prepararon que a su llegada la esperaran militares, que helicópteros presidenciales la trasladaran y en la cápsula presidencial la trasladara, solicitaron a través de militares la banda presidencial al día siguiente, lunes, y eh, armaron todo el paripé para que ella fuera, auto, se autoproclamara presidenta. Estos son los autores intelectuales y el caso Golpe 1 versa precisamente sobre eso, conspiración y sedición. ¿Qué quiere decir sedición? Es arrogarse eh, la soberanía del pueblo, es decir, fungir como si uno tuviera el derecho de todo el pueblo. Es justo lo que han hecho quienes han eh, decidido que ella sea presidenta. Y le han eh, propuesto que ella sea presidenta y han armado todo para que ella asuma, se autoproclame ser presidenta. Entonces, desde mi punto de vista, no soy abogada, pero calza perfectamente con el caso golpe 1. Es decir, el caso golpe 2 ha permitido... Eh, permite ya que el caso golpe 1 tome fuerza y por tanto coincido con sus abogados, con, las, con los abogados de la señora Lidia Patti, en que eh, el caso golpe 1 hay que ampliarlo a los autores intelectuales de conspiración y sedición eh, en el caso golpe 1 Es más, aprovecho eh, esta entrevista para anunciar que yo personalmente, como eh, quien ha participado en las reuniones del día 11 y 12, que esas no son las reuniones en las que eh, se convocó a la señora Áñez, eh, y como eh, testigo de que Tuto Quiroga llamó a las, al, al comandante de la Fuerza Aérea para que y darle instrucciones de que despegue el avión eh, de la Fuerza Aérea Mexicana para que eh, Evo Morales salga de Bolivia, eh, me voy a personar en el caso golpe 1, eh, me voy a personar también para ser acusadora. Eh, para ser eh, para eh, patrocinar también el caso golpe uno Estoy anunciando a la opinión pública en este canal que me, me sumaré y me apersonaré en el caso golpe 1 también porque me parece como ciudadana que ese caso es correcto y hay que procesar no solo a la autora material o a los autores materiales, sino a los autores intelectuales. Doña a Teresa. quienes la convocaron y la eh, hicieron, eh, hicieron posible que ella asumiera eh, de manera eh, fraudulenta, más bien de manera... Eh, eh, autoproclamada como presidenta de facto. Esta acusación que usted anuncia en Aviala, que va a presentar en las próximas horas, ¿se irá no. a sumar a la de la señora Lidia Pati o será una acusación paralela? Y una cosa más, ¿involucrará directamente a todas estas personas que usted dice son los autores intelectuales del golpe de Estado del año 2019? No es una acusación, me voy a personar. Sí admiradora de la valentía de la exdiputada Lidia Patti, hace tiempo, solamente me voy a personar. eso quiere decir que me voy a sumar a la demanda eh, que se ha presentado en el caso Golpe 1. Perfecto, entonces vamos a estar atentos por supuesto a todo esto. Entonces, todo lo que ha pasado y de, con lo que usted nos cuenta, eh, eh, doña Teresa, ha sucedido y se ha planeado en esta reunión extra- parlamentaria que se ha desarrollado en la Universidad Católica Boliviana, ¿allá se define el golpe de Estado como tal? Eh, yo creo que ha sido un proceso mucho más largo eh, en el que ha, se ha gestado el, el proceso eh, de golpe de Estado, pero... Eh, Materialmente, creo que en el momento en que deciden quién se va a hacer cargo, cargo del, del gobierno, quién va a asumir la presidencia del Estado, una vez que ha renunciado eh, Evo Morales, eh, se reúnen en, una, eh, en un espacio que no es la Asamblea Legislativa, se reúnen personajes que no eran parlamentarios, y toman la decisión de que sea una persona a quien no le corresponde según Constitución, no le corresponde eh, ser presidenta del Estado porque debía ser presidente de senadores o presidente de diputados, ella no era ni presidente de senadores ni de diputados, tampoco era vicepresidenta de primera vicepresidenta de senadores ni de diputados, sin embargo, eh, ellos, como dijo Waldo Albarracín y lo confesó ante todo el país en un medio de comunicación, buscan una forma eh, lo más apegada o lo más cercana a la Constitución y señoras y señores, pueblo de Bolivia, no hay ninguna forma lo más apegada a la Constitución. Es constitucional o no lo es. No hay lo más apegado a la Constitución. Y ellos deciden, y eso como bien sabe Carlos Mesa, no pueden decidir cuál es la salida, tiene que decidirse en asamblea. Carlos Mesa renunció una vez ya, cuando era presidente, renunció, y cuando él renunció y la asamblea no se podía reunir en La Paz, porque La Paz estaba igualmente convul convulsionada como esta vez, la policía y las Fuerzas Armadas hicieron su rol constitucional, cumplieron su rol, y la policía custodió a toda la asamblea, la llevó a Sucre, rodeada por policías, en ese momento mi papá Manuel Morales Dávila era diputado, llevaron a todos los parlamentarios a Sucre, sesionaron en la Casa de la Libertad, allá deliberaron quién podría ser eh, que, el presidente del Estado cuando Carlos Mesa renunció, le aceptaron su renuncia porque la primera vez no se la aceptaron y él tuvo que seguir gobernando, le aceptaron su renuncia, luego consideraron que fuera eh, Ormando Bacaríez, no, no, no aceptaron que fuera Ormando, luego dijeron que Mario Cosío debiera ser, tampoco decidieron que fuera Mario Cosío y decidieron que fuera Rodríguez Belcé. Ahí sí aceptaron los parlamentarios y le dieron el, el gobierno a Rodríguez del C. Hasta eso pasaron varios días en los que la policía y él eh, y las Fuerzas Armadas le seguían obedeciendo a Carlos Mesa. Él sabe todo eso. Él sabe que tendría que haberse considerado la renuncia de Evo Morales, tendrían que haber deliberado con quórum sino en La Paz, en cualquier otro lugar, las Fuerzas Armadas y la Policía tendrían que haber custodiado a la Asamblea, dejado entrar a los parlamentarios del MAS, que lo lograran hacer quórum, que la señora Áñez eh, se ha convocado al Senado porque no estaban los otros dos, tendrían que lograr quórum, eh, recomponer su directiva, sesionar, discutir. Y si ella quería ser presidenta, pues eh, decir que no se respetara el procedimiento habitual y que eh, ella pusiera en consideración que ella quería ser presidenta y si querían eh, eh, modificar el reglamento incluso, eh, que se votara una modificación de ese reglamento y que ella eh, ganara y que tenga una resolución camaral que la nombrara. Todo eso tendría que hacerse. Doña Teresa... Pero no es sentarse con un hemiciclo vacío y decir, ahora yo voy a hacer, bajar las gradas, decir, ahora en el hemiciclo grande, como no hay quórum, yo voy a hacer y cruzar eh, y auto, eh, auto eh, ponerse la banda un, un militar y no jurar ante nadie. Eso es una violación de todo. Para eso directamente debía entrar nomás al Palacio y decir, bueno, como yo creo que yo soy la elegida, entonces me pongo nomás la banda y yo soy. No es así, no puede ser así. Entonces, eh, queda claro que, por supuesto, eh, ella no ha ideado eso. Ella estaba en el Beni, eh, no, no tenía esa idea, sino que la convocaron estos personajes que ahora aparecen en pantalla. no eh, Estos personajes la convocan y facilitan todo el proceso que ella finalmente acepta y eh, se instala en el Palacio de Gobierno de manera eh, apócrifa, fraude eh, de manera apócrifa y... Eh, hace caso a todo eso eh, Ella que era parlamentaria de años Y además fue constituyente y es abogado Es abogada sabrí, Sabe perfectamente que lo que ha hecho Es ilegal y ha violado la constitución Lo hace consciente Pero eh, además Impulsada por todos estos personajes Y varios otros que no están aquí en la pantalla Doña Teresa, ayer después de la declaración Como testigo del señor Ricardo Paz Al salir él decía evidentemente la situación gravísima por la que estaba pasando ha generado que se vaya a vulnerar el reglamento de debates en la Cámara de Senadores porque él reconoce que no había una renuncia escrita de Adriana Salvatierra a la presidencia de la Cámara de Senadores, que sí, ella había realizado alguna publicación en redes sociales, pero que la situación gravísima ameritaría, según el señor Ricardo Paz, a que esto se haya dado. Y también en este mismo eh, lugar acompañó Carlos Mesa y él habla ya de una persecución política e incluso habla de que debería ampliarse también la investigación contra el expresidente Evo Morales por haber dejado la presidencia. Inmediatamente surgen algunos, eh, algunas repercusiones diciendo que él también dejó la presidencia, incluso no solo en una oportunidad. ¿Cómo ha visto usted esto? Eh, la situación gravísima a la que se refiere Ricardo Paz también la hubo el 2003. Eh, y, y como le digo, eh, las Fuerzas Armadas y la Policía... Eh, facilitan que lleguen los diputados y senadores a la sesión, no les impiden, como fue en el caso de Yanine Áñez, los eh, diputados y senadores del MAS estaban afuera para la sesión, eh, queriendo entrar, y más bien, como ustedes han visto, como el país entero ha visto, en toda... Eh, eh, a, a Adriana Salvatierra se le impide entrar y le rompen incluso la ropa para impedirle entrar a eh, las sesiones, en, a reunirse en la asamblea, eso es uno. Y dos, eh, eh, yo debo decirle, no sé si Ricardo Paz sabe o no sabe, pero sí estaba eh, él en la sesión, nos recuerda o no quiere recordar que el día 12 de, diciembre, de, de, de noviembre en la mañana, cuando eh, nos sentamos eh, en la sesión, precisamente Carlos Mesa le pregunta a Adriana Salvatierra y le dice, Adriana, ¿usted ha renunciado? Y Adriana le dice, he renunciado mediante los medios de comunicación que además se ha reflejado en redes pero lo que no he podido hacer es entregar mi renuncia en la plaza Murillo porque no se puede ni llegar a la plaza y entonces Carlos Mesa le dice bueno pero su renuncia entonces ya es válida y Adriana le dice no, no es válida mi renuncia porque la norma dice que yo debo entregar por escrito y firmada mi renuncia y en ese momento recién será válida y en ese momento Carlos Mesa tuvo en sus manos, en esos pocos minutos o segundos, decir, bueno Adriana, usted es la sucesora entonces, convoquenos a elecciones, no presente su renuncia, convoque a elecciones. Él sabía lo que a él mismo le había pasado el 2003, y que la sucesora era Adriana, y que eh, ninguna otra podría hacerlo y que cualquier, una, cualquier otra solución era hacer sesión y, y que otro colega del MAS convocara elecciones. Pero ¿por qué no lo hizo? Yo le pregunto a usted por qué no lo hizo, y en ese momento no se me ocurrió pensar por qué no lo ha, ha hecho así. Yo dije, ese era el momento, sentada al lado de Adriana, dije, ¿por qué? Carlos Mesa no aprovecha y le dice, bueno, eh, convóquenos a elecciones y resolveremos esto de una buena vez pero ¿por qué no lo hizo? Y recién descubro yo después, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Sabe por qué no lo ha hecho? Porque el día, dos días antes, nosotros en ese momento no sabíamos ellos habían hablado, su, su, su brazo derecho, Ricardo Paz, la habían llamado a la señora Áñez, la habían comprometido a que sea presidenta, le habían dicho vengase a La Paz, habían armado la llegada de ella con policías y militares, ya habían hecho sacar la banda presidencial, habían armado ya el, la cápsula presidencial de autos presidenciales, la señora Áñez había llegado a La Paz ya el día lunes, estaba ya hablando con Camacho en un hotel de la zona sur, estaba todo armado. Y nosotras todavía pensando que estábamos haciendo un diálogo por la pacificación y buscando una salida. El show estaba armado para nosotras, buscando supuestamente una salida, una manera de resolver en el parlamento. Solamente nos estaban engañando, más bien a Adriana y a Susana las estaban engañando, porque yo estaba ahí solamente eh, acompañándolas, y en la tarde se les, les, les dice Adriana y Susana, bueno, y aquí... Eh, eh, no hay salida, todo pasa por eh, hacer quórum, elegir las, las presidencias, las directivas de las cámaras, etcétera. Y bueno, nosotros tenemos de todas maneras que reunirnos con nuestras bancadas y ahí es Doria Medina quien dice, eh, bueno, apúrense a resolver sus cosas porque nosotros tenemos nuestro plan B y vamos a aplicar nuestro plan B. Dicho y hecho, nosotros salimos, nosotras salimos, eh, llegamos a la embajada, a la residencia de la Embajada de México y al ratito eh, aparece ya la señora Áñez operando su, su plan B, que era autoproclamarse como presidenta. Por Doña... supuesto, día antes, antes de empezar ese diálogo, el día lunes, ya Tuto Quiroga había autorizado la salida de Evo Morales con, con voz de, de mando al, al comandante Terceros. Entonces, todo esto en realidad el día lunes y martes había sido nada más eh, una estrategia para que eh, Adriana, y, eh, Adriana y luego Susana eh, caigan en la trampa, autoricen, eh, logren que su bancada les dé quórum y todavía intentaron que fuera una, una, una reunión con quórum de los asambleístas del MAS. Por supuesto, ellas nunca iban a caer en, el, en esa trampa y jamás hubo ningún acuerdo, como siempre lo han dicho tanto nosotras como eh, los testigos de las reuniones del 11 y 12. Nunca hubo ningún acuerdo, ni se llegó a ninguna... A, ninguna, a ningún acuerdo, pues no se, no se cerró ningún acuerdo porque no había ninguna salida. Y bueno, aplicaron su plan B y la instalaron como, como presidenta, se autoproclamó, se puso, el, el militar le puso la banda y en eso quedó todo. Doña Teresa, quiero agradecerle por estos minutos con Avia Ayala y bueno, seguramente ya este tema dará mucho todavía que hablar, eh, tomando en cuenta que ya se ha presentado la ampliación, la solicitud de ampliación a la Fiscalía para estos otros políticos. Muy amable por estos minutos. Encantada de estar con ustedes y siempre estaré a disposición para llegarles al público que tienen, que es un público muy amable. Gracias. Gracias. Y era doña Teresa Morales, ex ministra de Estado y quien ha estado presente en lo que ha ocurrido el año 2019 en la Universidad Católica Boliviana, acompañando a asambleístas del Movimiento al Socialismo, como la senadora Salvatierra y la diputada Susana Rivero. Y para ella corresponde la ampliación, tomando en cuenta que después de haber conocido ya la sentencia del caso Golpe II, los autores intelectuales eh, son estos políticos y deben ser incluidos en el caso Golpe de Estado I. Siete de la mañana, 32 minutos después de esta entrevista, nosotros hacemos una pausa y enseguida volvemos con más para ustedes. Permiso.